Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Sí, soy yo, <ríe> soy Laura. Y bueno, hoy os traemos un vídeo sobre pelos. Para explicaros un poco mmm, por qué estoy haciendo este vídeo, me toca remontar al pasado. Yo desde siempre he tenido el pelo ondulado, rizado, con mucho frizz, muy finito, se me estropeaba súper, súper rápido. Mi rizo es más o menos un 2B, 2C alguna vez pues dependiendo de me imagino que si de la humedad o de las hormonas o de lo que fuera he tenido un 3A pero ha sido en ocasiones puntuales también me va por zonas del cabello hay zonas donde las tengo más rizadas que otras y el caso es que como no me gustaba pues decidí hacerme un alisado de queratina de estos que se hacen en casa como me gustó mucho el resultado durante los últimos tres años, tres años y medio, me habré hecho unos seis alisados más o menos. ¿Qué pasa? Me pone muy nerviosa al tener el pelo liso o medianamente liso y que de la raíz se me vaya pues formando ondas, eh, que justamente en la raíz me salgan los pelitos estos, pelitos bebé como les llamo yo y pues eso, tener mucho frizz sobre todo en esa zona y en el resto del cabello no. Eh, me da la sensación de que se nota bastante, aunque sí que es verdad que estos alisados de queratina eh, liso liso tabla no duran, o sea duran un poquito pero eh, el rizo sí que es verdad que lo pierdes. El caso es que yo quería dejarme el pelo súper largo pero claro no quería hacerme más alisados entonces veía que tenía el pelo ondulado más o menos pues por aquí ya empezaba a tener mi pelo real porque el último alisado que me hice fue... va a ser un año y, y el resto del cabello pues lo tenía ahí pues muy feo, no me gustaba. El caso que eh, he dicho, mira, voy a cortar, voy a intentar tener mi cabello y dejármelo largo. Sé que va a ser bastante complicado, lo sé, soy consciente, no termino yo de mm, hacer las paces con mi cabello natural. Sí que es verdad que he estado viendo vídeos de chicas con el pelo rizado porque muchas veces veo pelos rizados y digo ¡jo qué bonitos! pero claro yo no lo tengo así, el mío es sin forma, el mío es de loca <risa> por eso se me da muy bien hacer de velatriz sobre todo he visto vídeos de pelos rizados una vez ya han pasado ese periodo de transición o bien porque se están metiendo en el método curly o bien porque después de haber hecho alisados químicos tintes y ese tipo de cosas ¿no? Eh, pues si te destroza bastante el cabello pues recuperan ¿no? Eh, su cabello natural pero ya lo han recuperado quiero contaros un poco qué estoy haciendo para que veáis la transición para que veáis que no estáis solas o solos vamos allá bueno, os voy a dejar, eso sí, una serie de fotos por aquí donde podáis apreciar un poco cómo era mi cabello. Tenemos fotos en las que se ve que no tengo el cabello con forma. Había otras veces que sí que es verdad que yo me lo, me lo rizaba así con los dedos. Eh, se si me quedaba mucho más bonito, pero en cuanto hacía un poco de viento o de lluvia, pues se me iba al garete. Y si me iba a zonas de humedad, pues tenía pelos de loca. He tenido temporadas donde lo tenía más rizado, eh, temporadas donde lo tenía más ondulado y bueno, pues así veis un poco cómo es mi cabello. A raíz de todo esto, eh, varias personas me han dicho, oh, tienes que seguir el método Curly. Y claro, eh, hablando además con, con una chica, yo tendría que haber sido una visionaria y yo tendría que haber estado hablando de estos métodos cuando tenía 16 años porque ahí es cuando yo empecé realmente. También es verdad que por utilizar productos naturales, que yo siempre me he sido un poquito más así, que no sea tan agresivo, además como tengo una mierda de pelo y además también tengo dermatitis, pues eh, siempre he intentado pues, no usar siliconas. Con 16 años dejé las siliconas y el alcohol y eh, con veintipocos eh, dejé de utilizar los sulfatos he estado utilizando Champús naturales, eh, me he hecho incluso algunos siguiendo las recetas de trucos naturales. También he comprado champús en barra, siempre buscaba mascarillas y acondicionadores en siliconas. Recuerdo que me costaba una barbaridad, que incluso tenía que hacer pedidos a Ayer porque aquí en España no encontraba. Eh, las me parecía caro, además los champús de las llevan sulfatos. Aunque bueno, la crema de peinado me flipa y me flipa como huele. Y yo lo que hacía, sobre todo el método que yo utilizaba para eh, rizar mi cabello, era el hacerme formitas eh, con el dedo y hacer pues el, el, el scrunchy este que, que llaman. Eso es lo que yo hacía en mi cabello. Fíjate, si lo llevas a ver todo este movimiento de pelo rizado... <risas> El caso que yo eh, en ningún momento he parado de utilizar esos productos, ¿vale? El método Curly se basa en utilizar productos que no lleven siliconas, que no lleven sulfatos y que no lleven alcoholes. Para que la hidratación del cabello penetre realmente, o sea, las siliconas, si tú quieres utilizar siliconas te van bien, estupendo. Yo tengo un producto con silicona que cuando veo que mi pelo está imposible, lo utilizo y me flipa, no deja ser como si fuera un maquillaje. El caso de los de los sulfatos sé de gente con el cabello rizado, liso que les funciona súper bien, a mí personalmente con la piel atópica y demás y con pues eso, que me salen de vez en cuando con los ronchones estos de la dermatitis, pues no me va bien, sí que lo noto que es más agresivo, pero si a ti te va bien, oye yo no te digo que no lo utilices ni que sea malo ¿vale? Esto es algo personal entonces el método curly lo que hace es utilizar productos eh, sin estos ingredientes y yo en ningún momento he dejado de utilizarlo salvo como ya he dicho algún producto de finalización de, de peinado con silicona pero vamos que lo utilizo de manera súper puntual entonces mi transición realmente no va a ser eh, el pelo este es eh, muy bufado con frizz, o sea no va a ser para nada eso porque yo ya venía utilizando produ productos así desde hace pues la mitad de mi vida, <risa> básicamente. Pero sí que es verdad que yo he perdido la forma de mi cabello, yo ahora mismo pues tengo un pelo pues, un poco raro, sí que es verdad que después de tanto químico pues lo tengo eh, seco, ya lo he comentado más veces y lo que he hecho, no sé si se verá. Eh, a mí me llegaba el cabello eh, pues por debajo del pecho, me corté seis dedos, intenté mmm, pues que se rizara de manera natural y tendréis por aquí foto de cómo me quedó. Entonces volví a hacer una prueba con el método Papling que es la de echar la cabeza boca abajo sobre una toalla de microfibra, una camiseta de algodón y tal y conseguí esto y entonces claro me di cuenta de que no se me iba a rizar si todavía seguía teniendo pelo liso que he hecho hoy terminar de cortarme el cabello entonces ahora mismo lo tengo pues Corto. Y bueno, pues he conseguido que las puntas no se me queden pues disparadas, rectas, sin ningún sentido. Y lo que voy a hacer más adelante, si os apetece, es una actualización de mi rutina capilar. Os voy a ir enseñando un poco la transición de mi cabello. Espero aguantar, porque como ya os he dicho, le tengo un poco de manía a mi pelo. De ahí que me lo haya estado alisando constantemente. Claro, la gente diría no, pero es que por arriba te tendría que estar saliendo tu pelo natural, ya. Pero si yo, como tengo la mitad del pelo liso, además me pesaba, pues no tenía forma y además yo me lo terminaba de alisar. Lo que he estado haciendo ahí ha sido romperme el rizo, quitarme el rizo... No sé si voy a aguantar, os mantendré informadas. De hecho, me gustaría que me dejarais por comentarios cómo os gusta más mi pelo. Si queréis os hago una actualización, he estado utilizando un champú de Mercadona con sulfatos, me lo compré a posta para intentar arrastrar el alisado, pero el champú que estoy utilizando es un champú de bujas, ya os he hablado en otras ocasiones de, de esta gente. Me gusta muchísimo y de hecho ya se me está acabando y creo que voy a repetir. Eh, no lleva sulfatos, no lleva siliconas, los hacen ellos a mano de manera natural. Huelen muy bien, no están nada mal de precio y me han encantado la verdad. Como mascarilla estoy utilizando la mascarilla Herfood de Carnier y también he estado utilizando un acondicionador de bujas que también me ha gustado mucho y ya también están las últimas. Yo antes eh, cuando tenía el pelo más definido lo que hacía era utilizar o bien aloe vera para hidratar y fijar un poquito el cabello o si no me hacía gel de linaza o sea el lino tiene muchísimas propiedades de hecho se utiliza en mascarillas para crecimiento del cabello y demás no sé todo esto si será verdad o no puedo investigar y contaros un poquito más acerca del lino si os apetece y el gel de linaza lo que hace es fijarte el cabello, darte brillo hidratarte, el problema de estos dos productos eh, que son los que he utilizado siempre porque nunca me han gustado las espumas es que mmm, apenas tienen fijación, ¿vale? es una fijación muy muy leve, que de hecho sí para refrescar al día siguiente los rizos incluso puede venir bien, pero yo ahora mismo estaba notando que como no tengo forma en el cabello necesitaba algo un poquito más fuerte, investigué, no me quería gastar mucho dinero y me he cogido el gel número 3 de Deli Plus de Mercadona pues un poco para conseguir tener forma en el cabello. Pero sí que es verdad que una vez yo a lo mejor consiga eso, voy a dejar de comprar este producto y voy a seguir con mi gel de lino, que es bastante más sostenible. También siempre he utilizado tanto con el cabello rizado como con el cabello liso, aceite de yoyoba o aceite de argán. También he utilizado en mascarillas prelavado aceite de coco, tanto con el cabello rizado como con el cabello liso. Voy a seguir con todos estos productos y lo que voy a hacer va a ser pues ir actualizándos para que veáis esa evolución del cabello. Y por cierto llevo bastante, bastante tiempo también utilizando toallas de microfibra porque las toallas normales lo que hacen es absorber demasiado la humedad y no solamente absorben la humedad del cabello sino que también absorben los productos que tú hayas utilizado y además muchas de ellas al tener mucho rizo lo que hacen es encrespar el cabello. Y bueno, como ya va a empezar, o sea estaréis viendo todo esto de aquí un poco raro, como ya va a empezar el calor pues me he traído todas mis plantas a la habitación y pues me he dado cuenta de que soy un poco ivy entre el pelo naranja y las plantas, lo veo y me gusta. Y bueno pues hasta aquí el vídeo random de hoy, esperamos que os haya resultado interesante. Nos gustaría que nos dejarais por comentarios cómo es vuestro cabello, si es liso, si es ondulado, si es rizado, qué productos utilizáis, qué productos recomendáis, que por cierto me acabo de acordar que os tengo que comentar, mi cabello es muy fino, es muy muy muy finito, es casi translúcido, <risa> no mentira, pero es muy fino, así que tengo cantidad, pero es súper fino, entonces se me rompe con mucha facilidad. Entonces, ¿conseguiré tener el cabello largo en algún momento de mi vida? Pues no lo sé. Pero bueno, el caso es que si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna notificación. Os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.